Hace un año subí un vídeo en el que hablaba de mi experiencia con Animal Crossing New Horizons poco después de haber empezado a jugarlo. Ahora ha pasado un año. Mi isla ha avanzado mucho y mi opinión sobre el juego también. Muy buenas, soy Delta Rai y bienvenidos a un nuevo vídeo. Animal Crossing New Horizons ha sido uno de los juegos de Nintendo Switch más relevantes desde su lanzamiento el 20 de marzo de 2020. Hace ya más de un año y aunque la gente ya no habla tanto sobre él como entonces, ha ayudado a mucha gente durante la pandemia y aún lo hace. Sigue estando bastante activo y recibe nuevo contenido cada mes o dos. Un año en Animal Crossing es largo y puedes hacer mil cosas en este tiempo. Y por supuesto mi percepción del juego ha cambiado en este tiempo, como ya he dicho. Pero espera un segundo. Este vídeo está progresando bien, así que antes de sumergirme más profundamente en el tema de este vídeo, quiero recordarte que te suscribas si disfrutas de mi contenido. Mira el vídeo entero. Si te gusta, considera suscribirte, dejar un like, compartirlo con tus amigos y esas cosas. Y si no lo has disfrutado, bueno, tengo más vídeos y subiré si más, echaréis un vistazo, ¿vale? Sinceramente, significaría mucho para mí que te suscribieras. Pero bueno, vamos con el vídeo. Ah, sí, hace mucho que no subo un vídeo de esta sección, así que me gustaría recordar un poco en qué consiste. En mi experiencia con hago una especie de análisis de juegos, pero en vez de hacerlo de una forma analítica y objetiva, hablo desde mi experiencia personal, cómo fue para mí jugarlo, cómo me sentí haciéndolo, y hablando sobre cosas que me gustaron o no, ya sea la música, los gráficos o el gameplay. Por tanto, puedes esperar un punto de vista más subjetivo. Tu experiencia siempre puede ser diferente a la mía, y si no estás de acuerdo conmigo, está bien, todo el mundo tiene diferentes opiniones. Vale, con eso explicado, debo decir que esta vez será un poco diferente. Como ya he dicho, ya hice este vídeo hace un año, así que este será como una actualización. Esto significa que ya tengo una base y este vídeo se centrará en esa evolución. Vale, ahora en serio es hora de hablar de Animal Crossing. Vamos a empezar por el vídeo de hace un año. ¿Qué dije ahí? Bueno, para empezar hice el guión para el vídeo tan solo una semana después de haber empezado a jugar. En ese tiempo conseguí 5 aldeanos, el edificio de la oficina de gestión vecinal ya estaba siendo construido y yo estaba a punto de pagar la primera reforma de mi casa. En ese vídeo también comparé mi primera impresión con el juego con aquella que tuve con New Leaf. Básicamente fue que los primeros días se sintieron más rápidos en New Horizons y los cambios que vi fueron bastante refrescantes, especialmente los globos que ofrecían mejores recompensas y ahora sí merecía la pena reventarlos. Finalmente, también mencioné que me gustaban todos y cada uno de mis aldeanos y que me encantaba interactuar con ellos y que quería convertir a Misla mi en el mejor sitio posible para que ellos y yo pudiéramos pasar un gran rato. ¿Ha cambiado algo? Bueno, pues sí. Primero quería decir que el New Horizons de día 1 no tiene nada que ver con el actual en lo que a contenido se refiere. Un montón de eventos, muebles y otras novedades como el arte se han añadido. Cada mes los peces y bichos cambian también, incluso si ya los tienes todos, como yo, esto aún contribuye a hacer que el juego se sienta distinto cada mes y lo mismo ocurre con las estaciones. Por supuesto ahora mismo tengo los 10 aldeanos en la isla. Estos son Canberra, Bobo, Belinda, Brisa, Tomeo, Bambina, Filberto, Meralda, Cándido y Ricardo. Y también he tenido a Carmelo, Roelio, Croco y Rosanari. Aunque adore a mis vecinos actuales, debo admitir que no me relaciono demasiado con ellos tanto como antes, porque muchas veces simplemente me dicen las mismas cosas. He trabajado muchísimo en mi isla, ha evolucionado mucho este último año, siendo el primer paso ambicioso la creación de dos pueblos, uno actuando como la capital con el edificio de la oficina de gestión vecinal y las dos tiendas, y otra en las montañas, actuando como un pequeño pueblo con el museo, un spa y un pequeño parque. Entonces hice un parque natural más grande, lleno de árboles, flores e incluso una cafetería, donde debería trabajar Fígaro, una zona de acampada, un mirador hecho específicamente para ver las estrellas fugaces, un bosque en el que cada árbol tiene fruta y un bosque de bambú en principio, un templo japonés más tarde. Mi casa ya está completamente ampliada y como he dicho antes, tengo todos los peces y bichos, todos los fósiles también. La única cosa que me falta para terminar el museo es tener todas las esculturas y cuadros. Apenas gasto dinero, lo que tengo alrededor de 10 millones de vallas en el banco. Básicamente esto se traduce en el hecho de que ya no hago otra cosa. Voy a por los cuatro fósiles diarios y si hago algo especial, como el torneo de pesca por ejemplo, también lo hago. Pero eso es todo. Incluso en eventos que añadieron más tarde, estaba más ausente porque me aburría rápidamente. Esto es gracioso porque sinceramente pienso que New Horizons es mucho mejor ahora mismo que cuando fue lanzado. Sí, aún le faltan muchas cosas, pero es mucho mejor que entonces. Aún así, cuando fue lanzado consideré a New Horizons mejor que New Leaf y hoy en día sinceramente no lo pienso. No me malinterpretéis, adoro New Horizons. Ahora mismo es el único juego al que juego a diario y ha sido así por un año ya incluso si apenas hago nada, sigo jugando cada día y lo que hago, incluso si es poco, lo disfruto. Simplemente no es lo mismo para mí. Los juegos de Animal Crossing pueden ser casi infinitos, pero se vuelven monótonos una vez te quedas sin cosas que hacer. No sé qué pasará una vez que compre todas las piezas de arte. Esperemos que Nintendo añada cosas interesantes en el juego en un futuro. ¿Qué hay de ti? ¿Aún juegas Animal Horizons? Me gustaría saber sobre tus propias opiniones, así que déjame en los comentarios tus experiencias con el juego. En cuanto a mí, creo que no tengo nada más que decir, así que esto va a ser todo por hoy. Pero antes de irme, recuerda que puedes suscribirte si quieres. Ten en cuenta también que es gratis y que me hace feliz, pero sin presiones, ¿eh? Y si puedes darle like, compartirlo con tus amigos y cosas así, ¿por qué no? <ríe> en fin, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos.